En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS-8, trabajo decente y crecimiento económico. La temporada otoño-invierno es siempre gris para el mercado laboral, pero con el efecto COVID a cuestas fue aún más difícil este año. Pero, ¿comienzan a germinar los primeros brotes verdes durante la pandemia? Según cifras del INE, durante el trimestre móvil agosto-octubre, la tasa de desocupación llegó a 11,6%, una cifra aún alta, pero que significa el tercer retroceso consecutivo. La pandemia no solo ha provocado una crisis sanitaria alrededor del mundo, sino también económica y social. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, calcula que cerca de la mitad de todos los y las trabajadoras del mundo se encuentran en riesgos de perder sus medios de subsistencia. Sin embargo, su impacto tanto en los países como en sus habitantes ha sido dispar y está obligando a los gobiernos a pensar en nuevas formas de reactivar la economía y recuperar el empleo. En este contexto, la Agenda 2030, y particularmente su objetivo de desarrollo número 8, Trabajo decente y crecimiento económico, se transforma en una excelente hoja de ruta para generar un crecimiento sostenible, social y con igualdad de género, que permita aumentar la productividad junto con la participación laboral femenina, así también de jóvenes y personas con discapacidad. Sin embargo, para América Latina y el Caribe estas metas pueden sonar lejanas debido a que en 2020 fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia, lo que generó un retroceso en el progreso hacia la materialización del empleo pleno, perjudicando particularmente a las mujeres y jóvenes. Quienes más resintieron su participación en el mercado laboral con una pérdida estimada de 34 millones de puestos de empleo a nivel regional, una reducción del 20,9% de las horas y una contracción del 19,3% de los ingresos por trabajo. Ante este escenario, ¿el empleo pleno y el trabajo decente es un horizonte posible para Chile y la región? ¿Qué está pasando con los derechos de los y las trabajadoras ¿En tiempos de pandemia? ¿La tecnología puede contribuir a fortalecer el mercado laboral? Hoy lo analizamos junto a la abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social, Jocelyn Linaros, quien es asociada senior de la firma Albagli Saliansnik. Jocelyn, en términos simples, ¿qué significa lo práctico lograr un empleo pleno y trabajo decente? Bueno, eh, para responder esta pregunta, eh, se tiene que clarificar determinados conceptos, ya que, que están como en el aire y de repente es súper importante concretarlo. Eh, para el OIT, eh, la definición de trabajo eh, se marca como el conjunto de actividades humanas, que pueden ser remuneradas o no, eh, que producen bienes o servicios eh, en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad eh, o que proveen incluso medios de sustento necesarios para las personas, para los individuos. El empleo, a su vez, se define como el trabajo efectuado a cambio de un pago. Puede ser salario, comisiones, propinas, eh, incluso pago en especias. Eh, sin importar la relación de dependencia, si es empleo dependiente de asalariado o si, o si es empleo independiente o, o autoempleo, también denominado. Eh, el trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser en el mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. ¿Ya? El trabajo que dignifica y que permite el desarrollo de las capacidades del ser humano, de un trabajador, de una trabajadora, no es cualquier empleo, no, no, no es cualquier trabajo más bien. Eh, por ejemplo, no va a ser decente un trabajo que se realiza sin respeto a los principios básicos y fundamentales eh, de laborales. ¿Ya? Principio protector, más, más, más así de, denominado de esa manera. Ni el que, por ejemplo, tampoco se va a, va a significar un empleo digno el que no permita un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado. No es digno un empleo en que... Eh, se propenda una discriminación de género o una discriminación de cualquier otro tipo. Tampoco es digno un empleo el que se lleva a cabo sin una protección social, eh, ni menos el que excluye el diálogo social entre los principales actores de una relación laboral, me refiero a empleadores, el propio Estado, organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, etc. Es, eh, en definitiva, se va a entender como un empleo decente aquel que agrupa... Tres o cuatro elementos esenciales, que son la, el respeto a los derechos laborales, la existencia de oportunidades del empleo, la protección social y el diálogo social. Esos son los elementos esenciales. Ahora, este, este trabajo decente, por supuesto, que debe conversar con el pleno empleo. Es necesario la producción, la existencia de un empleo, que, que en el fondo va a determinar la existencia, además, de ese trabajo decente. Eh, de esta manera... Eh, se debe propender necesariamente y esencialmente, diría yo, a la creación o el fomento de la inversión, eh, al crecimiento y a la capacidad empresarial para hacer frente a esa producción de empleo. En Chile, cerca de un millón y medio de trabajadores han perdido total o parcialmente sus salarios a consecuencia de la crisis económica generada por la COVID-19. El Ministerio del Trabajo advirtió que el desempleo en el país podría pasar del 7 al 18 por ciento. Sin embargo, centros académicos afirman que el porcentaje podría rondar el 25%. Y en este sentido, frente a todo este panorama que tú nos pones sobre la mesa, ¿qué tan precario se ha vuelto el mercado laboral a causa de la pandemia? Efectivamente, hay una precarización a consecuencia de la pandemia. El mercado, y este a modo de contexto, el mercado laboral ya venía en un camino de precarización. Eh, la OIT había adoptado el término de precarización ya en los años 70, eh, que era definido en esa oportunidad como una inestabilidad en el puesto de trabajo, eh, ya sea por la inexistencia de un contrato de trabajo propiamente tal, por contratos de trabajo de tiempo determinado, eh, luego vino la ola de tercer, tercerización en, en, en, en Latinoamérica, que también se produjo acá, acá en nuestro país, por cierto, y que en la actualidad se concreta eh, y se conoce más bien a través de los, de los trabajadores de plataforma, ya que es un hecho ya más concreto y específico. Eh, lo que caracteriza al final... Eh, a estos empleos precarizados, son empleos que son a plazo fijo, que son empleos temporales, eventuales, por subcontrato, por domicilio, o a domicilio más bien, el empleo a tiempo parcial, el empleo informal, ya sea eh, aquel empleo eh, clandestino o no registrado. Eh, en ese sentido, ya, ya, como les decía, ya venía esta precarización desde, desde un tiempo. Efectivamente, lo que ocurrió es que la pandemia... Eh, profundizó esta, eh, la precarización laboral. Eso es efectivo, es un hecho. Eh, lo anterior eh, se concretó a través de la, los cierres de comercio, la existencia de cuarentena, el distanciamiento social, eh, que eran medidas que debían tomarse efectivamente eh, y que se tomaron acá en nuestro país específicamente las autoridades sanitarias competentes. Esto último afectó, por supuesto, con mayor eh, razón, a, a nuestro país incluso, que ya arrastraba una contracción económica significativa producto del, del denominado estallido social. Algunas voces plantean que crecimiento económico y flexibilidad laboral podrían ser contradictorios, más aún en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. ¿Crees que en un contexto post pandemia se pueda avanzar tanto en crecimiento económico como en flexibilidad laboral? En lo concreto, sí. Yo creo que, que ahí, ahí, en el contexto post-pandemia, se puede avanzar en ambos, en ambos, en ambos elementos, eh, tanto en crecimiento económico, por cierto, como en flexibilidad laboral, eh, pero no creo que sea un avance rápido, ¿ya? dado el, el escenario de incertidumbre económica eh, en que nos encontramos, eh, del, que va a depender o no la inversión de, la, de, la, de si la gente, la población de un determinado país se vacuna o no. Eh, todos esos elementos eh, pueden, por supuesto, que frenar la inversión, ¿ya? En todo caso, ese crecimiento económico eh, debe ir acompañado, por supuesto, de mayor flexibilización, ¿ya? Entendiendo que esta flexibilidad, por cierto, debe respetar mínimos laborales, ¿ya? Eh, la reactivación gradual de los procesos de trabajo podrían eh, hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y ahí quizás puede apuntar la flexibilidad, eh, que digan relación, por ejemplo, con una mayor eh, desregularización en, en materias como jornada de trabajo, eh, la necesidad o no de presencialidad en el lugar de trabajo, eh, de esa manera eh, se podría reducir incluso el riesgo de mayores aglomeraciones de personas, mejorando la seguridad en el trabajo. Yo creo que eh, son dos elementos que pueden conversar en conjunto y que, por cierto, la crisis sanitaria... Eh, va a apurar de alguna manera a que a que se a, a que converse. A propósito de lo que tú estás mencionando, ¿crees que el contexto de pospandemia permita generar cambios en la modalidad de producción y consumo que tengan como consecuencia un trabajo decente y pleno empleo como el que tú mencionabas? Yo soy bien optimista en ese sentido y, y creo que pueden haber cambios en... en, en que los cambios más bien, perdón, en la producción y el consumo va a tener como consecuencia un trabajo decente y pleno empleo. Eso eh, en la medida, insisto, de que existan políticas eh, públicas eh, y no solamente eh, le, le, le vamos a, a exigir al Estado, me, me refiero también a, a los privados. ¿Ya? En la medida que, que también eh, conversen tanto el, el, el, las políticas públicas, con la participación de todos los actores sociales, con la participación de los privados, eh, es posible... Eh, que estos cambios que va, que va a traer y que ya venía trayendo un poco el tema de la robotización, la automatización laboral que se acentúa con, con la crisis sanitaria, es posible que se produzca, por supuesto, trabajo decente y pleno empleo. En la medida que todos el, todos estos actores sociales conversen, eh, exista un diálogo social y exista eh, un objetivo en común, que va a ser, insisto, eh, el trabajo decente y el pleno empleo. Me gusta el teletrabajo porque me permite estar más tiempo acá y poder compartir con mi familia, pero también siento que tengo, la, eh, si vuelvo a la oficina, tengo la ventaja de tener un horario dedicado y también un horario un poco más definido. La crisis sanitaria también ha acelerado algunos procesos ligados, por ejemplo, a la flexibilización laboral a través del teletrabajo, que tú también lo, está, lo mencionabas. ¿Crees que esta modalidad pueda beneficiar la incorporación de más mujeres, jóvenes y personas con discapacidad al mercado laboral en el futuro cercano? Sí, eh, acá también soy, soy bien optimista okay. respecto de, de esta materia. Uh, en principio sí conviene recalcar que estos grupos, especialmente mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria. Ahora, respecto de tu pregunta acerca de si la flexibilidad concretada a través del teletrabajo puede permitir un mayor acceso al mercado laboral de estos grupos, como te decía, soy optimista y creo que sí. Creo que puede beneficiar el acceso a trabajo remunerado, eh, Especialmente respecto este, de estos tipos de trabajadores, de este, de este grupo en especial, que eh, requiere una mayor flexibilidad en comparación a un trabajador eh, hombre típico, en el fondo por decirlo de alguna manera, eh, eh, que se emplea en un empleo también, digamos, lo típico, que es más bien rígido, presencial, con horario establecido. Generalmente las mujeres... Eh, los jóvenes, eh, las personas con discapacidad, requieren una mayor flexibilidad eh, respecto de este tipo de materias. Por lo tanto, eh, efectivamente, el teletrabajo va a ser una buena herramienta. ¿ya? El, tel, el teletrabajo debe fomentarse, eh, no solo por su potencial en el ámbito laboral, ¿ya? sino también por la contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Y este, esto apunta específicamente respecto de las mujeres. Eh, Así que en ese sentido, eh, sí, soy optimista. Ahora, los grandes peros en, en, esta, en, esta, en esta conclusión van a tener que ver, y es lo que se va a tener que analizar, es respecto de si estas personas, eh, a los rubros que se dedican mayormente a, esta, a estas personas, ¿ya? Porque si son rubros referidos a temas de hotelería, alimentación, eh, van a requerir mayor presencialidad. Entonces ahí el teletrabajo no va a, tener, no va a jugar un papel demasiado relevante. Eh, también va a ser, y es un gran pero, el acceso eh, a la, a la, al conocimiento digital y un conocimiento digital de calidad, eh, al desarrollo de habilidades y competencias digitales para que estas personas puedan eh, desarrollar sus labores mediante la modalidad de teletrabajo. El mejor ingreso o el mayor ingreso a fuentes laborales debe ir acompañado necesariamente eh, de un cambio social en todos los niveles. Hola, ¿cómo Hola. Están? Gracias, permiso. Con esa sonrisa y simpatía, Carola nos abre no solo la puerta de su casa, sino que al mismo tiempo la de su trabajo. Yo sé cómo manejo mi, mi tiempo, mi casa, sé dónde están mis cosas, en mi orden. Al fin y al cabo, es como una trabajadora independiente, solo que no hay remuneración. Es súper sacrificado, porque uno no descansa. O sea, de repente uno se siente mal y es como, no sé, porque tú no sé, con la vacuna yo me vacuné y me duelen un poco las articulaciones. Y nada, pues igual hay que hacer almuerzo, igual hay que, no sé, limpiar, etcétera. Me gustaría que nos pudiésemos detener justo en un aspecto que tú mencionaste que tiene que ver con eh, la importancia de la economía del cuidado y su rol en el mercado laboral. A propósito de la situación de la pandemia, que se ha visibilizado esta importancia, donde las mujeres son quienes participan más de ella, como tú bien mencionabas, ¿crees posible un mayor reconocimiento social y económico post pandemia de esta economía del cuidado? Sí, yo, yo creo que es posible. Ahora, eh, efectivamente, como, como ya lo señalaba, la pandemia profundizó las desigualdades que ya existían entre hombres y mujeres. Eh, y, y con eso me refiero a las desigualdades laborales, eh, y especialmente en la, en la desigualdad respecto a la distribución de las tareas en, en el hogar. Eh, históricamente los hombres han participado predominantemente en la fuerza de trabajo, eh, pero en los últimos años eh, uno ya era un poco más optimista eh, respecto a la participación laboral femenina, ¿ya? Eh, había, un, había solo algunos pu pocos puntos porcentuales que separaban la participación entre hombres y mujeres. Eh, incluso llegó la participación femenina a un 53%. Sin embargo, bastó la pandemia para que se borraran todas esas ganancias de décadas, años, eh, de los esfuerzos posibles que hicieron los Estados y, por supuesto, nosotras, eh, para que se detuviera eh, esta para que se acrecentara más bien esta, esta diferencia. Eh, entonces, no es sorpresa que la pandemia tenga a las mujeres un poco al límite respecto de, de esta materia, porque incluso en la, la mejor situación, mujeres en pandemia, eh, que no perdieron su, su trabajo, que, están, que tienen la suerte, quizá eh, la oportunidad, o más bien dicho, de poder teletrabajar, aún esas trabajadoras han sido fuertemente afectadas, atendido a que teletrabajan por supuesto en sus hogares, haciéndose cargo de los cuidados, de los estudios de sus hijos, eh, y además de las labores domésticas. Entonces, es un, un tema eh, súper, súper eh, importante, que va a tener efectos, por cierto, en la salud mental de las mujeres, o, eh, o va a tener efecto en la salud mental de nosotras. Ahora, a tus preguntas, eh, sí, veo que, va, que hay ahí hay hora un reconocimiento social, ¿ya? Económicamente se han tomado medidas, pero son mínimas y son bastante insuficientes, creo yo. Eh, creo que la pandemia efectivamente visibilizó esta problemática que arrastramos las mujeres lamentablemente desde siempre, creo, y, y es una ventaja, por, su, por cierto, que se, vi, que se visibilice, ¿ya? Eh, porque eso apura la toma de medidas, pero se requieren políticas concretas para el efecto de facilitar el, el, ese acceso de la, de la mujer al, al, al mercado laboral. <música> Otra de las conversaciones que han surgido producto de la pandemia es la posibilidad de un ingreso universal para la población, no solo de emergencia, sino permanente. Desde tu perspectiva, ¿es posible una medida así en la realidad chilena? El ingreso universal para la población, eh, algunos países ya lo venían conversando, eh, eh, por el tema de, lo, de la automatización, de la robotización, por cierto que la crisis sanitaria eh, adelantó o, o puso más de nuevo sobre el tapete la, la, el concepto de ingreso universal, ¿ya? O, o ingreso básico también como se denomina, eh, que se define en el fondo como un pago efectivo eh, periódico entregado eh, que se entrega la, a, la, a la población, de manera incondicional, de manera individual, eh, sin necesidad de que esas personas prueben renta o trabajo formal o informal. ¿ya? Y que se enmarca, entonces, en cuatro principales objetivos que tienen que ver con eh, contrarrestar las posibles pérdidas del empleo. Yo les decía por el tema de la automatización, que es cuando surgió un poco esta, este tema, eh, pero que ahora viene más, eh, viene más, tiene más bien relación con el tema de la, eh, de la crisis sanitaria. Eh, otro objetivo que se ha determinado por algunos autores es que tiene relación con fortalecer los contratos sociales y la confianza en el gobierno mediante la redistribución de los ingresos generados por la industria, eh, actuar también como un instrumento deliberado de reducción de la pobreza, eh, y reconocer y valorar actividades consideradas como productivas, como el trabajo de cuidado, en el que principalmente está a cargo de las mujeres. Se va a financiar en la medida que exista un diálogo social respecto de temas de impositivos, de, se ha hablado incluso acá de, de, de la ley reservada del cobre, en la medida que exista ese diálogo social, eh, y en la medida que eh, acá no, vamos, no solamente vamos a tener que hacer frente a la crisis sanitaria, también vamos a tener que hacer frente con la pérdida de empleo, respecto de la, de, la, de la automatización y la robotización. Yo creo que en esa medida que existe ese diálogo social, va a tener que conversarse acerca de, de un ingreso universal permanente eh, y en ese sentido eh, lo creo posible, pero insisto, siempre que exista ese diálogo social. Tú mencionabas la revolución industrial 4.0 que ha llevado a la robotización y automatización de diversos sectores productivos. Latinoamérica y particularmente Chile, ¿están preparando a su población en edad laboral o pronta a ingresar al mercado laboral ante este desafío? La automatización y la robotización y su incidencia en el mercado laboral es un tema de largo aliento. Hay quienes. Eh, ya desde, desde años eh, tienen una visión más bien pesimista, eh, se vaticina incluso una debacle en el mercado laboral con la pérdida de millones y millones de empleos. Otros, en cambio, ven en esto una oportunidad eh, y la posibilidad incluso de generar otro tipo de empleo. ¿ya? Eh, ahora bien, este asunto requiere enfrentarse mediante soluciones nuevas, creativas, eh, multivariadas, multisectoriales, desde distintos enfoques y disciplinas, ¿ya? Eh, incluyen estas soluciones, por un lado, quizás el reestudio de los esquemas educativos, de entrenamiento y de capacitación de los actuales y futuros trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Ahora, en varios países del mundo se está experimentando y evaluando los resultados de iniciativas para establecer eh, un ingreso básico universal, eh, eh, que se combinen con el fortalecimiento y la consolidación de las redes de protección social eh, a efectos de dar mayor empleabilidad y de apoyo a la reconversión laboral, ¿ya? La robotización y la automatización llegó y se va a quedar, o sea, y en ese sentido, las políticas públicas y, y los privados también tienen que tomar medidas a efectos de reducir, por cierto, eh, la automatización y la robotización eh, ya, ya existen, llegaron y se van a quedar, y en ese sentido deben existir políticas públicas y también participación de los privados al efecto de ayudar a esa reconversión laboral respecto de los puestos de trabajo que se van a perder. ¿ya? En lo que respecta a Chile, estimo que no se ha profundizado mayormente acerca de este tema, eh, se han efectuado incluso recientes reformas laborales sin considerar mayormente la robotización en el mercado laboral, ni la automatización por cierto, excepcionalmente se han tomado medidas en ese sentido pero apuradas por la crisis sanitaria, o sea, la ley de teletrabajo apareció, se dictó eh, eh, cuando estábamos en plena crisis sanitaria. Entonces, además ocurre el tema en respecto de, de cuán, de cuán preparados estamos para este tema, eh, en, existe una poca comunicación entre los sistemas edu educativos y el mercado laboral. ¿ya? Hay mallas educativas que son antiguas, en que no existe una mayor participación de los privados en las instituciones educacionales, y esto último... Eh, quizás ha sido o, o, apurado eh, por la crisis sanitaria, pero falta mucho aún. Por lo tanto, a tu pregunta, efectivamente, yo creo que la crisis sanitaria eh, ha ayudado a que se prepare a la población en edad laboral para los efectos de hacer frente a la robotización y la y automatización de los sectores productivos. Según un estudio de Clape UC, un 42,2% de los trabajos en promedio en nuestro país tiene peligro de ser reemplazado por máquinas. El mismo sondeo estima que más de un millón de empleos corre un alto riesgo de desaparecer. Tú mencionabas el sector educativo y en esa línea las universidades están haciendo cargo de las necesidades de un mercado laboral en la evolución. Tú ya nos decías que no mucho, donde el rol de los y las trabajadoras está cambiando de forma acelerada. En mi opinión, por lo pronto, eh, es, es casi imposible, yo creo que las universidades eh, o las instituciones educacionales en, en general, se puedan hacer cargo eh, de manera íntegra de esta evolución, ¿ya? porque el mercado laboral está cambiando rápidamente. Los cambios tecnológicos en la actualidad se dan en ritmos muchísimos más acelerados. Por lo tanto, es difícil que ambos conversen de manera conjunta. Ahora, las universidades han, han intentado estar a la par, la crisis sanitaria nuevamente, acá fue una oportunidad, eh, apuró esta, la implementación de, de medidas tecnológicas, el hecho de que eh, se obligaran, eh, no sé, se tomaran las clases mediante eh, clases online, del uso de plataformas virtuales, eh, acercó un poco a, la, a, las, a las universidades esta, eh, estos nuevos cambios tecnológicos ahora se debe tener presente que la velocidad, insisto, con que cambia el mercado laboral, no es la misma velocidad en la que se mueven las universidades, ¿ya? Y yo creo que eso está bien en la medida que efectivamente las universidades son espacios reflexivos, ¿ya? Pero creo que es papel también del sector privado trabajar de manera colaborativa con las universidades y las instituciones educacionales en general, o de lo contrario, la distancia entre... Eh, la, los nuevos, la o los nuevos trabajadores y el mercado laboral en que se van a insertar va a ser abismante. Y complementario a lo que tú mencionabas, ¿de qué manera las universidades podrían aportar a corregir las distorsiones del mercado laboral asociadas a la robotización y automatización de algunos sectores productivos? Efectivamente, las universidades y las instituciones educacionales en, en, en materias de automatización y robotización deben jugar un rol preponderante. ¿Ya? deben readaptar sus estructuras académicas al mundo de la robotización y la automatización, deben readaptar sus estructuras económicas en la planificación con los sectores productivos de mayor demanda, y a su vez intentar generar condiciones para, un surgimiento, para el surgimiento de nuevos sectores productivos que den trabajo a los profesionales eh, que egresen eh, de, de, de esas instituciones, o al menos entregar herramientas para que estos profesionales puedan crear nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores de la economía. Eh, la duda está en que ese papel, insisto, debe ir acompañado de un apoyo estatal y sobre todas las cosas del mundo privado. De otra manera, puede ser que se produzcan las grandes eh, tragedias que vaticinan expertos, referido a la pérdida masiva de empleo, de millones de empleos. Y finalmente, respecto del ODS-8 de Naciones Unidas, que plantea la necesidad de crear 470 millones de nuevos empleos a nivel mundial de aquí al 2030 con el fin de integrar a la nueva fuerza laboral. ¿Cómo crees que será el aporte de América Latina en este objetivo global? El aporte de América Latina, eh, también soy optimista en ese sentido, eh, será esencial. ¿ya? Eh, sin embargo, eh, ese aporte eh, va a requerir que los estados inviertan en la creación de capital humano necesarios para los empleos de futuro. Que quizás sean eh, menos rutinarios, menos rígidos, que vayan de la mano quizás de la flexibilidad. Eh, pero efectivamente debe haber acá, insisto, eh, un diálogo social entre todos los actores eh, a efectos de eh, invertir en la creación de estos nuevos empleos. Y además de las políticas públicas del Estado, la educación y los programas de formación profesional deben abrir oportunidades y esas oportunidades deben ser universales. ¿ya? Los países de América Latina, entonces, deben esforzarse para aumentar el valor de mercado de los estudios si quieren estar a la altura de las economías más avanzadas. Eh, por ejemplo, lograr un salto en la productividad, en los sectores agrícolas, de industria o de servicios, eh, la necesidad también de... Repensar las reglamentaciones laborales de manera que se estimulen de alguna manera, la creación de nuevos puestos de trabajo eh, y que fomenten quizás la formalización laboral. Ahora, eh, cuidado con el concepto de flexibilización laboral, porque para, para estos efectos y para lograr un empleo decente también, esa flexibilización debe respetar eh, los mínimos debe respetar los derechos laborales mínimos eh, y debe ir de la mano también, por, su, por cierto, de la seguridad social. Pero es un tema que se tiene que repensar. Los, los gobiernos también pueden eh, quizás aportar en, esa, en ese sentido, en mejorar quizás el clima de negocios, atraer inversiones, desarrollar infraestructura de comunicaciones, transporte, logística, para de esta manera impulsar el crecimiento de las empresas, específicamente de las pequeñas y medianas empresas. Eh, quizás mayor subsidio, eh, ya existen al menos en Chile algunos subsidios eh, referidos a la, a la crisis sanitaria, pero debe ser un, un subsidio o un aporte eh, mucho más permanente. Eh, así que creo que el aporte, insisto, de Latinoamérica puede ser muy importante en la medida que se tomen las políticas ya señaladas. Muchas gracias, Jocelyn, por tu completo análisis. Gracias a ustedes, que estén bien.